¿Quiénes eran? Quienes estuvieron a la ladera de un verso escribiéndolo al estómago vacío, a la ansiedad de ser libre, puño en alto, recibiendo la muerte a balazos, silenciadas, exiliadas, grabando en otro idioma, cantándola la misma libertad. Rizando a Viridiana nos enseñaron el arte de lo grotesco, del horror, burlando censuras, incluso hicieron reír al mismísimo silencio. Nos pintaron los horrores de un alzamiento fascista, hoy disfrazado de malos y contra malos. Pero pasaron los años y las balas se murieron en la cama, engendrando la obstinación de una llamada transición mutada a transacción. Mientras, pelucas, destape, libertad pintada de mayúsculas y el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Y vaya si se colocaron. Era más bonito jubilarse y no ver que allí en el norte la sangre seguía corriendo en las comisarías. Así nos encontramos con traidores entre nuestras filas y por manitú, que jamás fumaríamos la pipa de la paz con ellos. Siguió entrando la desgracia a la casa del pobre, reconversiones, privatizaciones y el que ayer se inyectaba hoy apuesta lo que ni siquiera tiene. Mientras, en el presente, hoy anuncian bancos quienes se denominaban transgresores y al 6% te venden que madurar es dejar de luchar, porque yo también fui mi rebelde a tu edad. Nada ha cambiado si sigue corriendo la sangre de un padre que vive pan para sus hijos. Y aunque encarceladas por ponerle nombre a lo innombrable, ahí está la artista, la creadora, que con un lenguaje que la excluye sigue escribiendo su rabia frente a un mundo que conquistar entre todas. Por mucho que nos silencien, brotarán más para seguir llamándole al banquero ladrón, quitándole el presunto al agresor, y, por supuesto, seguir diciéndole putero al borbón. Porque mamá, nosotras no somos malas, aquí los malos son ellos.